Nací orgullosa de mi piel morena, soy mexicana desde la raíz, soy fruto de la miel de la colmena, del sabor a hierba buena, del frijol y del maíz. Nací con el guapango entre las venas, herencia de mi padre y su violín. Soy mezcla del reque y la azucena Del caimán y la sirena De una dama y un catrín Qué bonito ser arroyo y manantial Qué bonito ser tequila y ser mezcal Qué bonito ser un hijo de esta tierra Que se abraza con la sierra Que la arrulla en el pastor y su flautín Qué bonito ver un en un mástil de madera, con el canto de un clarín. Me gusta caminar por la vereda, tupida de cilantro y perejil. Me gusta cómo muere la humareda que se cuela en la arboleda con olor a conjolí. Qué bonito ser arroyo y manantial, qué bonito ser tequila y ser mezcal. Qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la rulla en el pastor y su flautín. Qué bonito ver ondeando mi bandera, en un mástil de madera, con el canto de un clarín. Qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la rulla el pastor y su flautín. Qué bonito. Con el canto de un clarín